Hola, soy Maribel 2. Hola, soy Luis 2. Ya sabéis que está en marcha el último módulo del curso. Es conveniente que vayáis entregando las tareas de forma regular. No hay que dejarlas para última hora. Como siempre, os recomendamos también visitar de cuando en cuando los distintos foros del ámbito. Allí solemos poner información importante sobre las tareas. Y no solo sobre las tareas, también de otras cuestiones relacionadas con la marcha del curso. Fechas importantes, recursos, dudas... En fin, ya sabéis, para cualquier pregunta seguimos estando a vuestra disposición por cualquiera de los medios habituales de la plataforma. Mucho ánimo y hasta pronto. No nos abandones.